Los, a los pares, pares ¿Por qué? Porque eh, habéis dejado solo a Girón Teníais que haber hecho una sillita de la reina ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a incluir otra palabra Que va a ser la palabra eh, aro Y entonces, eh, Cobo, hazme un favor eh, Pon un aro Pon no, pon cuatro aros, cuatro aros en cada pivote de aquella, en ese pivote cuatro aros, en ese cuatro Los puedes echar toda la vez, perfecto, Échalo. y en el otro, otros cuatro, en el del otro lado Bien, cuatro aros ¿Cuántos quedan, Cobo? Cuatro Bueno, pues dos y dos a cada lado es muy sencillo, porque ya lo hicimos el otro día, si digo aro, lo que tenéis que hacer es formar una cadena, que no se suelte la cadena, y pasar aquello aro desde allí hasta aquí. ¿De acuerdo? Si está un poco lejos, acercáis el pivote o lo que sea, pero básicamente eso. ¿De acuerdo? Son 15 puntos lo que os jugáis Lo que significa que si lo hacen bien Los impares Podrían sobrepasar a los pares ahora mismo Las mismas reglas No se pueden juntar dos, etcétera. Entonces decimos eh, ¿Qué he dicho que había que decir? Aro, ¿no? ¡Aro! Todos, todos, venga, uno a uno Todos los todos los aros, venga, vamos. Sí, venga. No. no pasa nada, no pasa nada. Venga, ahí. Venga, si se juntan dos, perdéis. Venga, rápido, vamos a ver qué equipo gana. Venga, vamos. Vamos. Venga, vamos rápido. ¡Rápido! Lo puedes acercar, no pasa nada. Uy, yo tendría cuidado. Yo tendría cuidado, eh. ¡Habéis soltado! 15 puntos. 15 puntos. 15 puntos para el equipo. 15 puntos. Eh, Seguís cada uno, seguí en vuestro sitio, seguí en vuestro sitio. Seguí en vuestro sitio. Bien, ahora ya que parece que al equipo... Bien, eh, ahora vamos a incluir otro juego grupal al que le vamos a llamar Tren. Tren. ¿Qué significa tren? Que os tenéis que poner todo junto en el centro, formar un trenecito. ¿Vale? Y sin soltarse tenéis que salir... Por aquí o por allí, da igual Y volver al mismo sitio Dando una vuelta por vuestro lado ¿Vale? Si os soltáis, perdéis ¿Eh? Es por fuera A, a, a vuestro medio campo por fuera O sea, salid por salís por los pivotes No tiráis los pivotes No los desplazáis los pivotes Vais por fuera todos juntos haciendo un trenecito es fácil, ¿eh? ¿Lo entendéis? Todos juntos agarrados con las dos manos. ¡Tren! cada uno a vuestro sitio, sois penoso. Por fuera de los conos, por fuera de los conos. Eh, mirar, no entiendo, eh, no entiendo qué parte de por fuera de los conos no habéis entendido. El que iba primero era por fuera de los conos, venga, sentado. RANA Aquí hay una oportunidad, si, no, si fuéramos a acabar el marcador, hay una oportunidad de que pueda ganar este equipo. Si no, haciendo la contabilización, ganarían los impares. Así es que yo me enmeraría haciendo el 3. Eh, mirar. Volver a donde estáis cada uno a vuestro sitio. Eh, eh, eh, eh, volver cada uno a vuestro sitio, por favor, rápido. Sentaros, que queda poco tiempo. Eh, volver a vuestro sitio. Y ahora, por cada, por cada. Por cada punto que hay en función del sitio, por ejemplo, es en, en los impares: tiene 2, 1, son 3, 5, 7, 11, 15, 3, eh, sería 18, 21. 21 más para los impares. Y para los pares: 2, 21. Eh, 5 no, 2, 5 2, 5 7, 9 lo que significa que gana impare ¡Oh! vale, antes de que os vayáis